¿Qué onda amiguitos? Espero que estén bien. Seguimos con Godot. Lo que vamos a estar viendo en este caso es cómo agregar una imagen a la escena. ¿okay? En este caso estamos en un 2D, pero en un 3D también se puede hacer algo similar. Lo que vamos a hacer, suponete acá tengo mi archivo paleta.png y yo quiero agregar acá a la escena para poder ponerlo en mi juego. ¿no? La cuestión es esta, vos no solo podés tener una sola paleta, podés tener todas las que quieras. A ver, si vos tenés un enemigo en el juego, un archivo de imagen, podés tener todos los enemigos que vos quieras. No solamente uno. Entonces, no solamente tenés que tener la imagen, sino que tenés que tener el objeto en sí que va a estar en pantalla. Al cual vamos a poder mover y, y demás, digamos, rotar o hacer lo que sea. Entonces yo lo que voy a hacer acá es clic derecho, añadir nodo. Y voy a crear un Sprite. Porque así se llaman básicamente. Se llama Sprite 2D en mi caso. Porque estoy en 2D. Es lo que va a contener una imagen o textura. Llamada paleta. Te lo voy a mostrar un poco más en, en detalle. Ahora y lo vas a entender. Entonces yo creo un objeto. Fíjate acá me marca un puntito. ves Que me dice acá está tu objeto. Está ahí arriba. Ya está en la escena. Pero no tiene nada todavía. Es un objeto vacío. Entonces yo voy a ir acá a textura. Y fíjate que le puedo cargar una textura. Le voy a poner cargar voy a ir a donde tengo guardada mi imagen y simplemente lo abro y fíjate que ahora me abrió la imagen en este caso mi imagen es muy chiquitita fíjate si escroleo con la rueda del mouse lo voy a poder ver está ahí está en pantalla como puedes ver y por qué te digo que tuve que crear esto este spray 2d para tener esto bueno porque puedo tener mucho si quiero imagínate que ahora vuelvo a crear otro nodo otro spray 2d y vamos a cargar otra. Después te voy a mostrar cómo moverlo, pero bueno, por ahora lo vamos a hacer así. Fíjate, tengo dos. Dos del mismo, de la misma imagen. Hice dos elementos. ¿okay? Entonces, para resumir, Sprite 2D va a ser un elemento o nodo. Ya te voy a explicar un poco más cómo funcionan estas jerarquías. Que me va a permitir guardar o representar una imagen en pantalla. ¿okay? Una imagen 2D, en este caso, pues un Sprite 2D. Si vos querés crear un Sprite 3D, podés hacerlo también. Básicamente con eso representamos una imagen en pantalla. Te diría que lo practiques. En la próxima vamos a estar viendo un poco más sobre este árbol. Estos nodos. ¿Qué son los nodos? ¿Por qué los llamo nodos? ¿Qué, qué, qué es todo esto? Lo vamos a estar viendo en la próxima. Así que déjame en comentarios cómo te está yendo. ¿Qué estás esperando de este curso? Compartí, suscribite, dale me gusta y nos seguimos sintonizando. Hasta la próxima.